En esta lección les voy a enseñar a hacer este tipo de trabajos. Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Y en un archivo nuevo de Illustrator vamos a seleccionar la herramienta de texto y con un clic vamos a tipear una sola letra. En mi caso va a ser la letra X. Con la herramienta de selección y desde una esquina, con clic y arrastrar presionando Shift, la voy a agrandar. La voy a dejar aquí en la parte superior y ahora voy a trabajar con la herramienta del reflejo, su atajo de teclado es O. La voy a activar y voy a centrarme en la parte derecha en esta parte voy a presionar la tecla de alt click o option click en una mac voy a dejar los valores que vienen por defecto vertical 90 clic en copiar otra vez con la herramienta de selección pero ahora voy a trabajar con las dos letras seleccionadas voy a presionar la tecla R en el teclado para activar la herramienta de rotar por defecto la herramienta de rotar puede venir activada en una de las esquinas que están acá pero yo la voy a dejar en la mitad Así que voy a presionar al clic para que se me active este cuadrito de diálogo. Y voy a dejar en ángulo 90 y voy a dar clic en copiar. La voy a presionar una vez con Comando D o Control D otra vez. Control D otra vez y ya tengo aquí seleccionado este trabajo. Voy a seleccionar estas cuatro letras que están por delante y les voy a cambiar en el panel de muestras de color ya va tomando forma y para terminar voy a presionar la tecla de control T o comando T y voy a buscar un tipo de letra que me guste, así que yo ya lo tengo ya previamente establecido y es esta lúcida black letter, con clic en ok y haciendo un zoom ya tengo aquí lo que quería enseñarles.